Quisiéramos ofrecer la palabra en primer lugar al diputado José Pérez para iniciar este homenaje. Señora Presidenta, honorable Cámara, quiero saludar en forma muy especial en esta ocasión que rendimos homenaje a don Juan Luis Maurás, a la señora Marta y Marcela Maurás Pérez, a sus hijos, a sus nietos, a la familia Maurás en general, a nuestros co amigas y amigos que se encuentran en la tribuna. Y en forma muy especial al presidente del Partido Radical y al secretario general, don Carlos Maldonado y Mauricio Andrews, respectivamente. Hablo en nombre de la bancada del Partido Radical del Partido Comunista y del Partido por la Democracia. Homenaje al ex senador y exdiputado don Juan Luis Maulás Novela. Estábamos en deuda con nuestro correligionario Juan Luis Maulás, pues él falleció el 22 de noviembre del año 2017. Don Juan Luis Maulás... Hijo de don Julio Maurás y la señora Judí Novela Montaner, nació en Santiago el 18 de junio de 1922 en el seno de una familia con fuerte arraigo en el antiguo radicalismo. De hecho, tal como el senador Maurás relató en una entrevista en la Biblioteca del Congreso Nacional, fue su padre quien lo introdujo precozmente en las filas del radicalismo. Él cursó sus estudios secundarios en el Instituto Nacional, ingresando posteriormente a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, pudiendo ahí, al igual que varios políticos de aquel entonces, profundizar sus relaciones con la política contingente. Desde muy temprano se desenvolvió laboralmente y estrechamente ligado a la actividad política que se inició en la juventud del Partido Radical. ...cumpliendo con todos los compromisos y obligaciones que esa juventud imponía... ...muchas veces pegando afiches con engrubo en la campaña presidencial de don Pedro Aguirre Cerda... ...luego las cosas cambiaron para nuestro correligionario... ...y mejoraron al año siguiente cuando fue contratado como funcionario de la Contraloría General de la República... ...en la división toma de razón y registro, sin embargo... El Contralor de entonces, don Agustín Begorena Rivera, lo envió en Comisión de Servicio a la Caja de Crédito Hipotecario para que se desempeñara como Secretario Privado de querer a su presidente en aquella entidad crediticia, don Juan Antonio Ríos Morales. Tiempo después, cuando el presidente Juan Antonio Ríos fue electo, Juan Luis Maurás continuó al lado del presidente constituyéndose en un testigo privilegiado del segundo gobierno radical. También se desempeñó como colaborador del ministro del Interior de la época, don Raúl Morales Beltramí, padre de Raúl Morales Adriasola, ex diputado y ex senador. En 1949 resultó elegido diputado ...por la segunda Agrupación Departamental de Valdivia, La Unión y Río Bueno. Integró la Comisión Permanente de Hacienda... ...e integró también la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores... ...la que finaliza en su periodo, el año 1953. Durante este periodo, el diputado Madurás fue testigo directo de un episodio... ...que, visto desde hoy, nos parece más bien un mito que una realidad... Según narra el diputado, ocurrió en una sesión del Senado en que se debatía sobre un asunto agrícola. Los senadores Raúl Retig y Salvador Allende se enfrascaron en una dura discusión que rápidamente pasó de los argumentos formales a la declaración de duelo por parte de Retig y que fue aceptada por el senador socialista. Y así fue la madrugada del 6 de agosto de 1952, los dos senadores, acompañados de sus respectivos padrinos, se batieron a duelo a balazos en una chacra ubicada en la comuna de Macul, saliendo ambos indemnes de dicha refriega caballeresca. Sin duda, la última registrada en la historia política de nuestro país y de la cual el diputado Madurás fue testigo. No cabe duda que ambos senadores no gozaban de buena puntería. Electo diputado... Por la primera agrupación departamental de Arica, Iquique, también Pisagua, el año 1953 a 1957. El año 57 fue nuevamente electo por la primera agrupación departamental de Arica, Iquique y Pisagua, por el periodo 57-61. Fue presidente de la Cámara de Diputados durante aquel periodo y en el año 1961 se presentó como candidato a senador y resultó electo. ...por la primera agrupación provincial de Tarapacá y Antofagasta... periodo 1961 a 1969. Integró las comisiones permanentes de minería... ...y presidió durante la segunda etapa de este periodo... ...la presidencia en su condición de senador. También en este periodo promovió desde el Parlamento dos importantes leyes... ...una vinculada del primer padrón electoral con el que se buscaba poner término a la extendida práctica del cohecho. Y la otra, la creación de puertos libres. Fue nombrado hijo ilustre de Iquique y Arica, nombrado caballero de mazorca el Calama. El año 2008, el Senado le entregó un reconocimiento por su labor como senador por su destacada labor efectuada durante los años 1961-1969. Ha sido reconocido por el Partido Radical en diversas ocasiones por su trayectoria, por representar los ideales y principios del radicalismo chileno en su Asamblea Comunal de Antofagasta. No participó en el gobierno de la Unidad Popular, pero fue un tajante, contrario a la dictadura militar que vivimos después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que derrocó al presidente electo Salvador Allende Gómez. Se le incorpora a la militancia del Partido Radical en el momento en que nuestro partido lucha para recobrar la democracia, siendo un activo participante de la campaña del no. En el previsito... ...del año 1988... ...donde se pone término al régimen militar... ...de verdad... ...siento un profundo orgullo con la figura... ...de don Juan Luis Madurás... ...y es el momento... ...de agradecer a la familia... ...a quienes están presentes... ...y a quienes ya partieron... ...por todo el respaldo... ...y apoyo que le brindaron... ...durante su gestión de parlamentaria... ...y también... ...dedicando tanto tiempo de su vida al Partido Radical. Don Juan Luis Maboraz siempre abrazó los principios de libertad, igualdad, fraternidad y fue un hombre que la tolerancia y la humildad siempre le acompañaron. He dicho, señora presidenta. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Mario Venegas a continuación. Muchas gracias, estimada presidenta, distinguido vicepresidente, estimados colegas, estimadas colegas. Permítanme saludar en primer lugar a los familiares del homenajeado de hoy. Y quiero comentarles que no conocía ni tenía mayor información de este distinguido ex colega, diputado y senador, hasta que necesité leer para poder preparar este homenaje y me encontré con una personalidad interesantísima y agradezco la oportunidad de poder rendirle homenaje en nombre del Comité de la Democracia Cristiana. La función parlamentaria requiere entre otros muchos aspectos una voluntad de preocuparse por los temas colectivos más que de los personales o de grupos de interés eso incluye el tener lo que suele denominarse una visión de Estado por sobre las legítimas opciones de los partidos o los intereses de determinados segmentos de la sociedad. Probablemente este sea uno de los rasgos más sobresalientes que encontramos de la vida política de don Juan Luis Maura, a quien rindo, como ya señalé, homenaje en representación de los diputados de la democracia cristiana. No son muchos los políticos chilenos que presidieron ambas ramas del Congreso. Don Juan Luis sí lo hizo, como un reconocimiento de sus pares, a quien, en expresión de muchos de su época, comillas, era siempre partidario de llegar a acuerdos razonables, anteponiendo los intereses superiores a los de pequeños grupos de interés. Radical desde la cuna, por influencia de su padre Don Julio, su formación en el Instituto Nacional y posteriormente en la Universidad de Chile, instituciones básicamente laicas, y su posterior ingreso a la masonería, casi como consecuencia lógica del acervo recibido en el seno familiar son parte importante de su transitar por la vida su vocación democrática lo llevaría el año 1951 a presentar una moción para derogar la ley de defensa de la democracia por ustedes todos conocidas por considerarla completamente inconstitucional como efectivamente lo era cuenta la historia que entre las gestiones más sobresalientes del ya elegido senador Maurá por la circunscripción de Tarapacá y Antofagasta, está el esfuerzo que hiciera para lograr un entendimiento entre la democracia cristiana, más bien entre el gobierno de Eduardo Frei Montalva y el Partido Radical para que este último se integrara a, a su gobierno. Cuestión ...que desgraciadamente no fue avalada por el partido o su partido. Aunque la gestión finalmente no prosperó... ...demostró sí la capacidad de Maurá para mirar la política con mayúscula. Me preguntaba mientras leíamos y escribíamos esto... ...tal vez si esa gestión hubiera sido entendida, asumida y hubiera tenido éxito en la oportunidad, los destinos de la patria hubieran sido muy diferentes. Hoy los diputados de C y los diputados radicales trabajamos juntos. Vaya eso como un homenaje y reconocimiento tardío a don Juan Luis Maurá que impulsaba ese acuerdo hace más de 50 años. El año 1969 perdió su reelección como senador y tuvo a partir de esa fecha un cierto retiro de la actividad política radicándose en la ciudad de Calama donde pasó el resto de su vida. Pero el retiro mencionado no duraría mucho. El advenimiento de la dictadura en el año no, 1973 reencendió su antigua vocación democrática volviendo al partido radical del que se había desligado poniéndose en las filas de quienes se opusieron al régimen dictatorial con especial participación en la campaña del no que permitió finalmente derrotar a la tiranía en las urnas del modo democrático en que Maurá entendía la política. Una larga vida al servicio de la democracia y de los valores superiores del humanismo, el laico y el cristiano hace muy fácil rendir este homenaje a los demócratas cristianos, a los radicales y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que debemos enaltecer la figura de quienes han servido a la patria desde los escaños de este Parlamento. Hoy, tenemos desafíos similares a los que don Juan Luis Maurá vislumbrara en su época. Derrotada la dictadura, el país recorre un camino que pareciera no querer, querer terminar, el de una transición eterna, con niveles de inequidades difíciles de tolerar y con dificultades evidentes para sujetar a las instituciones armadas al poder civil. Tal vez sean estos los momentos en que nuestra política y nuestras instituciones echan de menos políticos de la talla de Maura, que sabían separar lo principal de lo accesorio, poniendo por delante siempre los intereses superiores de la patria de manera de alcanzar las mayorías necesarias para beneficio de todos los habitantes de este querido suelo. Desde Valdivia, La Unión y Río Bueno, su primera representación hasta Tarapacá y Antofagasta que sirviera desde el Senado. Agradezco a la familia de este político que sintió orgullo de serlo por el acompañamiento en esta ceremonia de homenaje tan merecido y a nombre de los diputados de la democracia cristiana expreso nuestro más sentido reconocimiento a don Juan Luis Maurá, estirpe de representantes populares que el país siempre recordará con cariño. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Venega. Tiene la palabra la diputada Paulina Núñez. Muchas gracias, presidenta, a los vicepresidentes también, estimados colegas, quiero saludar con mucho cariño a la familia de Juan Luis Maurás, a sus hijos, a su señora, que hasta donde entiendo no se encuentra presente hoy día aquí, está en Antofagasta y hablé hace unos días con ella, pero quiero extender mi cariñoso saludo también a todos los amigos y familia, insisto, de don, Luis, don Juan Luis Maurás. La Pampa del Norte Grande es un paisaje mágico, envolvente, fascinante, que según cuentan los viejos, sin sabérselo explicar, captura a aquellos que descubren su corazón, su médula, su esencia. Cuando eso ocurre, sus ciudades y pueblos, en medio de desiertos y salares, amarran, encadenan sus destinos y horizontes con los hombres y mujeres que decidieron ver el mundo desde ellas. Este homenaje es para uno de aquellos hombres que el norte escogió y capturó para trenzarse y fundirse con su historia. Juan Luis Maurás Novela fue un político de la segunda mitad del siglo pasado que representó en el Congreso Nacional las esperanzas y proyectos de aquellos años. Su personalidad se sumó al caudal inagotable de la personalidad nortina y especialmente aquella que identificamos como antofagastina y calameña, oloína. Las realidades aparentes han cambiado, pero los anhelos profundos de una región siguen siendo los mismos. Los problemas vitales siguen girando sobre el mismo eje, el mismo dilema, más que centenario. Por un lado, una región productiva que no es retribuida y reconocida, y por el otro, el centralismo santiaguino agobiante que se resiste a impulsar un desarrollo más equilibrado del país. Durante los años 60, en que Juan Luis Maurás representó en el Senado a la entonces provincia de Antofagasta, nuestra región tenía aproximadamente poco más de 223.000 habitantes. Hoy tiene alrededor de 600.000 habitantes. La gran minería producía por año alrededor de 500.000 toneladas de cobre. Hoy solo la región de Antofagasta produce 2.900.000 toneladas de cobre. Han cambiado los números, pero los problemas son los mismos. La evidencia se advierte revisando la actividad parlamentaria de Juan Luis Maurás, en la que vamos a encontrar muchas discusiones y leyes, y que en su temática y propósito tienen enorme actualidad. Solo escogiendo aquellas relacionadas con la región de Antofagasta, encontramos la preocupación por la construcción de infraestructura que él tenía con nuestra zona. La creación de zonas franca alimenticias, las que apuntaban al financiamiento e inversiones en acceso al agua potable, la conectividad de la región con el resto del país, la previsión de los trabajadores de la minería, el desarrollo de la educación, las universidades regionales y muchos otros temas. Pero Juan Luis Maurás no se circunscribió a los temas regionales solamente. Entendió su obligación de incidir en los temas neurálgicos y agudos de nuestra convivencia democrática. En una época convulsionada del mundo y de Chile, fue un hombre de definiciones y de acción. Como parlamentario tomó posición y fue determinante en leyes como la reforma a la ley de elecciones que estableció el derecho a voto de las personas mayores de 18 años, la que estableció también la cédula única que combatía el coeto y la derogación de la ley sobre defensa permanente de la democracia o la ley maldita. En la radicalización de aquellos años y por su posición contraria al comunismo soviético es expulsado del Partido Radical al que volvería cuando se retomaran los cauces del diálogo y la recuperación de la democracia. Luego el colapso institucional, luego del colapso institucional de 1973. Son años de profundas disputas políticas, marcadas al ritmo de la Guerra Fría, en tiempos de crispación. Los hechos nos hablan entonces de una persona consecuente y con convicción. Una vida intensa es imposible de poder siquiera reducirla a un boceto en estos breves minutos. Su interacción con los presidentes de la República, especialmente con Juan Antonio Ríos, quiero destacar. La presidencia de la Cámara de Diputados durante tres años. Su compromiso regional como consejero regional. De su carácter multifacético, habría que extenderse entonces por horas completas. Su eh, carácter también, ya en la vida privada, como empresario radical, minero y hotelero, tanto en Calama como Antofagasta. Hace unos días, como comentaba a un inicio de mi intervención, hablé con su señora, con Rosario Cortés, y me contó de la admiración que Juan Luis Maurás tenía de mis intervenciones, pero como ella me dijo, solo de las regionales. Y fue recíproco, porque revisando su intervención y sus proyectos de leyes por nuestra región, hoy solamente me queda destacar que frente a ustedes no estoy rindiendo homenaje a un ex senador o diputado de mi partido o de mi coalición. Lo estoy haciendo de un radical, de un radical y de un regionalista, y lo hago agradecida por la oportunidad, con respeto y con mucho cariño. Para terminar, Presidenta, y a modo de consuelo nortino para su familia, he escogido unas palabras de nuestro Andrés Savera, de su maravillosa obra Norte Grande, que dice «En el desierto no cabe el olvido. Se cree que de repente los muertos cobrarán su cuota de amor y saldrán secos, íntegros, con la elocuencia tremenda de la conciencia» a recordar a los vivos que ellos reposan allí, no más, a metros de su día moribundo, viviendo el verdadero exilio del cielo, en una especie de plenitud de la piedra. Presidenta, como decimos los nortinos, hace unos meses se fue Juan Luis Maurás y entra en la, fe, entra en la faena al turno de los callados. Muchas gracias. Tiene la palabra, muchas gracias diputada, tiene la palabra el diputado Luciano Croscoque. Diputado tiene la palabra. Gracias Presidenta su Intermedio. Quiero saludar a la familia de Juan Luis Madurás, que nos acompaña hoy día en, la, en las graderías. Tuve la suerte de poder conocerlo en Antofagasta, en el norte. Eh, me siento honrado de sumarme al homenaje que hacen mis demás colegas diputados en homenaje a don Juan Luis Madurás Novela, quien no solo fue integrante y presidente de esta corporación, sino que además replicó dichas investiduras también en el Senado, acumulando una carrera parlamentaria de más de 30 años. Maurás estudió Derecho en Pío Nono, como mi padre, donde muy temprano consolidó su vocación por el servicio público que le inculcó mucho antes su propia familia. Desde su trabajo en el Hemiciclo representó a Tarapacá, a Antofagasta y a la actual región de Los Ríos y en representación de nuestros compatriotas, entre otras, fue quien reformó la ley de inscripciones electorales, condenando en forma activa el cohecho y reforzando nuestra democracia representativa. Además, fue un activo actor en la discusión que permitió financiar ni más ni menos que la carretera panamericana que hoy día conecta a todo nuestro país con el resto de Latinoamérica. Su trabajo en materia de comercio ciertamente fue relevante impulsando los puertos libres en el norte del país, creando el departamento del cobre y dando los primeros pasos hacia las disposiciones que nos transformaron en uno de los mayores productores de este metal en todo el mundo. Pero más importante que cada uno de estos proyectos individuales es el momento histórico en el que se enmarcan. Hoy, colegas diputados, trabajamos ciertamente para perfeccionar y enfrentar prioridades para los ciudadanos que representamos, pero el senador Maurás tuvo que trabajar en una etapa histórica que tiene mucho más de creación que de perfeccionamiento, mucho más de innovación. Un periodo que demandó servidores públicos dispuestos a experimentar, a apostar en algunos casos por aquello que creían que sería lo mejor para un incierto futuro de nuestro país. Y es en esto último en donde quiero hacer un énfasis y detenerme por un momento, porque la visión de un futuro que no siempre alcanzaremos a ver es parte importante de la frustración, pero también de la satisfacción que tiene la vida política. Nosotros lo llamamos justicia intergeneracional, es decir, saber que el trabajo que hacemos hoy repercutirá en aquellos que componen las futuras generaciones y deberán también hacerse responsables de eso buscando las mejores condiciones, ojalá unas por mucho superiores a las que hoy podemos ofrecer como ciudadanos y como parlamentarios de nuestro país. Fue un activo militante del partido radical, activo apoyador de los gobiernos eh, radicales, se acercó a la democracia cristiana, efectivamente, como señalaba el diputado eh, Venegas durante el gobierno de Frei Montalva. Finalmente integró también como independiente una lista del Partido Nacional hace 1969. No, no apoyó el gobierno de Salvador Allende y fue un opositor también al gobierno del general Pinochet. Retomando sus eh, candidaturas y su acercamiento hacia el Partido Radical una vez que se recuperó la democracia. Es en esta incansable persecución de buscar sus ideales, de mejorar el país en el largo plazo, de comprometerse también con el desarrollo en que deberíamos recordar a don Juan Luis Moraz Novela. Idealmente también vernos reflejados nosotros mismos en la convicción de que este debiera ser el fin último que perseguimos todos, sin importar los caminos que cada uno estima políticamente en su propia libertad, que son los más adecuados, independientemente del lugar en el hemiciclo que cada uno de nosotros ocupemos. Quiero terminar estas palabras eh, señalando que Juan Luis Maurá es un ejemplo que muchos de nosotros, independientemente del sector político al que pertenecemos, debiéramos tratar de seguir como parlamentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevich. Presidenta, muchas gracias. Quiero primero que nada saludar a la familia del ex diputado y ex senador, particularmente a su hija Marta, con quien tuve la oportunidad de conversar previo a este homenaje. Y lo primero que me gustaría decir es que Maurás fue diputado por Arica y probablemente el único o el primero diputado por Arica presidente de la Cámara de Diputados. Y la verdad es que estuvo ...en los hitos que marcaron la historia del Norte y de Arica en específico. Fue promotor de los puertos libres... ...un hito que como sabemos en la historia de Arica... ...todavía incluso nos pesa para bien... ...desde la nostalgia de ese momento glorioso... ...que significó para Arica la posibilidad de que el presidente Carlos Ibáñez del Campo... ...entendiera la importancia estratégica de una zona como la de Arica y desde ese punto de vista, Maurás fue decisivo para el convencimiento del presidente Ibáñez para que tomara esa decisión estratégica. De hecho, la biblioteca del Congreso Nacional le hizo, le hizo un par de entrevistas, que son las imágenes que se ven acá, y es muy interesante cómo cuenta su relación para convencer al presidente Carlos Ibáñez del campo de la necesidad de una política de Estado estratégica para el norte. Y no solo fue alguien que aportó en el Puerto Libre, sino que además aportó a la creación de la Junta de Adelanto de Arica, probablemente la primera experiencia de descentralización que tuvo Chile y que por lo demás fue muy exitosa. Una de las primeras experiencias en América Latina de real descentralización de un organismo que representaba la sociedad civil y en donde además tenían capacidad de administrar sus propios recursos fue una experiencia adelantada de lo que hoy conoceríamos como los gobiernos regionales a pesar de que todavía nuestros actuales gobiernos regionales no alcanzan a tener el poder y la influencia y la autonomía que llegó a tener esa Junta de Adelanto de Arica por lo tanto la vida del diputado Maurás estuvo íntimamente vinculado con lo que fue la vida y la historia de la región que yo actualmente represento esa es la razón por la cual él terminó recibiendo la categoría de hijo ilustre de Arica. Y entiendo que fue algo similar la, el otorgamiento en la vecina ciudad de Iquique. Pero no solo Maurás se dedicó al Puerto Libre y a la Junta de Adelanto, también ayudó a la creación de la carretera panamericana, aprobando la ley, impulsando la ley para que eso se financiara. Era una obra en ese momento muy millonaria y Maurás fue uno de los que influenció para que se pudiera conectar Arica con Santiago y también con el resto de América Latina. Pero su aporte no solo fue regional, también fue político a nivel nacional, cuando siendo diputado muy joven fue uno de los promotores de derogar la ley maldita, la ley mal llamada Ley de Defensa Permanente de la Democracia. Fue uno de los que junto con los diputados del Partido Socialista, desde el Congreso hicieron presión para que el gobierno de Ibañez del Campo lograra la derogación de esa ley que claramente era inconstitucional y que de defensa de la democracia tenía poco además creo que Maugrass hizo un aporte a la democracia cuando logró el acuerdo mayoritario para la modificación de la ley electoral y la creación de la cédula única gracias a la aprobación de esa cédula única se pudo en Chile marcar un antes y un después en cuanto al cohecho porque antes el acarreo y el cohecho era práctica permanente y Maurás fue uno de los que logró el acuerdo y la votación en el Congreso para que eso se modificara y si uno mira la historia política y electoral de Chile, ahí hay un antes y un después pero habría que preguntarse entonces presidente, cuáles son las cosas que Maurás nos deja para la actualidad y creo que Maurás nos deja además de su compromiso regionalista, nos deja también un, una representación de lo que fue el Partido Radical y que aprovecho de saludar a nuestro ex colega Marco Espinosa y a los dirigentes también del Partido Radical, a su presidente Carlos Maldonado, su secretario general, por la presencia en esta sala. Ese Partido Radical creado por Pedro León Gallo, por los hermanos Mata, que representaron un intento federalista, que representaron una defensa ...del Estado laico, de separación de la Iglesia del Estado... ...de educación pública... ...que en este Congreso a rato esos valores republicanos... ...son los que nos terminan haciendo falta... ...en momentos en donde la política se parece más a la farándula... ...y menos a la política con mayúsculas... ...creo que el espíritu republicano... ...con nuestras diferencias que podemos tener... ...representa muy bien ese ideal de república... ...que hoy día tenemos que seguir cultivando... Como ariqueño, un agradecimiento mauraz por su aporte a la historia de Arica y como liberal también un agradecimiento por su aporte a lo que fue esa tradición del liberalismo igualitario que el Partido Radical representó en gran medida en el siglo XX. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Nilo Bartolú. diputado tiene la palabra. Gracias Presidenta, saludar por su intermedio a la familia, a los representantes del Partido Radical que están presentes en esta sala y se me vino a la memoria cuando se dijo que se iba a hacer un homenaje a Juan Luis Maurás que creo que fue el primer nombre político que yo conocí en mi vida, junto con Jonás Gómez, los tengo en la mente aparte de los que fueron alcaldes Erika que era muy más cercano, pero una persona que llegó afuera ...y que dirigió prácticamente los destinos de Arica... ...convenció a un presidente baño del Campo... ...de que Arica necesitaba leyes especiales... ...y afortunadamente Caldebaño del Campo volvió a gobernar... ...y se dio cuenta efectivamente que en Arica... ...había que haber el abandono cuando en el año 29... ...hace la entrega de Tangna a Perú... ...y Arica para Chile, pero como él fue expulsado... ...indudablemente que Arica quedó en la intervención. ...y afortunadamente hubo una conjunción de dos personajes... Para nosotros, afortunadamente, en Arica, que es lo que le dio la vida hacia el futuro, en que Arica hace el despegue el, el año, ¿no es cierto?, 54, 55, y de ahí parte la historia mía como, como la política, de niño, por supuesto. En nombre de la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente y del mío propio, vengo a dedicar estas sencillas, pero profundas y sentidas palabras en, nom en homenaje al exsenador y exdiputado don Juan Luis Magurás Novelas, sin dudas, un distinguido hombre público que supo ser protagonista de la historia política de Chile. Durante el siglo XX, a partir de sus múltiples méritos personales y políticos, sin duda, un hombre brillante que debemos siempre enaltecer. Don Juan Luis Madurás representa un símbolo del Chile austero, culto y profundamente democrático de mediados del siglo XX. Su vocación como hombre público comienza prácticamente en la cuna, cuando su padre Don Julio Guillermo Madurás lo introdujo tempranamente a la fila del Partido Radical, conglomerado que sin duda marcó su vida, sus ideas políticas germinaron, además en su educación secundaria en el Instituto Nacional y posteriormente en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, erigiéndose como un joven adherente a las ideas de democracia, libertad, igualdad y cuyo farol fundamental era establecer de Chile una nación ilustrada y libre. Por ello promovió con decisión la candidatura presidencial ...del presidente Pedro Higuiro Cerda. Fue electo diputado de la República en las elecciones parlamentarias 49, 53 y 1957... ...y senador en elecciones parlamentarias de marzo de 1961. En estas corporaciones, tanta fue su altura, elocuencia en la defensa de sus ideas, convicción y estatura moral... ...que en ambas fue electo presidente, cargo en el que manifestó talento, prestancia y audacia y en donde el propio Eduardo Frei Montalva, en una oportunidad, le agradeciera su trabajo por la organización, estabilidad y patriotismo en los difíciles momentos de su mandato presidencial. De acuerdo al indicado, no cabe duda que Juan Luis Madurás constituye una de las personalidades políticas más relucientes de su época, que por sí solo puede explicar los anhelos, esperanzas y características de toda una época. En este orden de cosas, el trabajo concienzudo de Madurás en los Ríos y en Tarapacá se dirigieron como un ejemplo de servidor público al servicio de las grandes tareas del Chile de aquel entonces. Su protagonismo resulta indiscutible en temáticas de tanta relevancia en la historia política y social de nuestra patria como la derogación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, el establecimiento de una política portuaria a nivel nacional, moderna y que respondiera a los requerimientos de nuestro naciente comercio. La zona alimentaria libre de Antofagasta y también la zona franca de Iquique. Son estas credenciales las que catapultan a don Juan Luis Madurás como un gran chileno cuyas alturas, sin duda, traspasan los límites del partido radical y lo elevan a la pléyade de grandes personalidades públicas de toda la historia patria. Señor, Señora Presidenta, estimados colegas, hablar de Juan Luis es hablar de una historia que nos enorgullece. Pocas naciones del mundo y de nuestra América Latina han sido testigos de políticos de tanta altura cívica, democrática e intelectual como Madurás, que como pocos supo interpretar las claves políticas y sociales que caracterizaban nuestro país en aquella época. Por ello, nosotros como parlamentarios y de alguna manera herederos de esta brillante impronta, debemos mirar la historia grande de Chile, mirar a personas como Juan Luis Mauraz, su temple, su pensamiento grande y a largo plazo de Chile en nuestras preocupaciones públicas. Especialmente para seguir construyendo un Chile más libre, próspero, democrático, en donde prime la amistad cívica y juntos trabajemos por un país grande para nosotros y las futuras generaciones. He dicho, Presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado González. Con esto hemos dado fin al homenaje. Eh, muchas gracias por habernos acompañado acá eh, en este ratito. Así que un saludo. ¿Diputada Alejandra Sepúlveda tiene la palabra por reglamento? Presidenta, si sí, me disculpa, yo creo que hay un error en la, en la nota, pero nosotros tenemos la federación con el Partido Socialista para rendirle... En lo, parece en que el, ahí es donde se produce el problema. Sí, donde se entonces, el problema. Por supuesto tiene Así la Así que el diputado Velázquez tiene, tiene la palabra, Presidente, sí, si usted entonces, le parece. Por eso es que me llegó la información del diputado sí. cambiado, entonces le pido las disculpas Muchas gracias. le pido a la familia porque va a sí. intervenir un diputado. Muchas gracias, Diputado, Presidente. por supuesto, lo esperamos acá con mucho cariño. Gracias, Presidenta. Quiero hacer llegar un saludo especial a, a la familia de don Juan Luis Maurán Novela a cada uno de sus integrantes de la familia, a sus amigos, a quien hoy día están en este importante lugar. En esta ocasión y a nombre de la Federación Regionalista y de la Bancada Socialista, deseo ser parte de este homenaje a una persona que dedicó su vida al servicio público, haciendo de la política una forma de convivencia, y a quien tuve el honor de conocer en mi ciudad natal Calama. Don Juan Luis Maurán Novela desarrolló una amplia cartera de iniciativas legislativas de todo espectro. Un cúmulo de proyectos y leyes de la República que son testimonios de la dedicación de un incansable servidor. Se sumó, sí, una característica que marcó un sello especial, pues deja en el recuerdo de la historia su profunda identificación por los territorios hoy regiones y su amado norte no trepidó en buscar fórmulas y alianzas para alcanzar mejores condiciones de vida a la zona que representaba y esto se tradujo en cuestiones y hechos muy concretos ley puerto libre de arica por ejemplo ley de la junta de adelanto de arica la zona franca alimenticia de antofagasta la ley centenario de taltal tal la Ley de la Zona Franca de Iquique, la Ley del Fondo del Agua Potable para la Región de Antofagasta, Ley de Fondos para la Carretera Panamericana y la Ley de Nuevo el Trato del Cobre. Un representante del Norte con la fuerza que le inspiraba el radicalismo supo interpretar las primeras demandas de este vasto territorio. Don Juan Luis era un tertuliano, su hogar en la Villa Esquina de Calama, donde tuve la oportunidad de conocerlo, se transformaba en un café literario, un lugar para hacer amistad y aprender. En largas conversaciones, don Juan Luis mostraba el espíritu del político buscador de acuerdos y de grandes mayorías, pero siempre encarador ante temas que consideraba injustos. A través de una de sus expresiones, invitaba a... Y desafiaba a querer aún más el terruño. Don Juan Luis Maurán nos decía, primero Nortino, luego Chileno, como una forma de cultivar el amor por las raíces y el entorno, porque recorrió tantas veces nuestra patria, sabía el valor de los territorios locales, en aquel tiempo provincias y departamentos. En Calama emprendió una serie de negocios e iniciativas privadas, no obstante se le recuerda con cariño por sus arengas en un medio de comunicación local de su propiedad, Radio Calama de Calama. Allí, siendo él la voz de su partido radical, realizaba verdaderas charlas de educación cívica, con un particular histrionismo que cultivaba al oyente. Señora Presidenta, que este homenaje y recuerdo a don Juan Luis maurán Novela sea un bálsamo esperanzador, para la política actual, a veces alejada de los verdaderos intereses del ser humano. Como acá se ha dicho, ocupó un abanico de cargos políticos en nuestro país y el extranjero. Su habilidad emocional, capacidad de verbalizar y espíritu inquieto lo mantuvo hasta los últimos días en contacto con su norte grande, que lo acogió, siempre aconsejando respecto a las batallas y caminos que debíamos seguir. Reciba a don Juan Luis Maduras Novela y su familia, el cariño de miles de familias nortinas, los ecos y voces del desierto, recordarán por siempre su legado. He dicho, presidente gracias. Muchas gracias, diputado. Ahora sí hemos concluido el homenaje. Muchas gracias por estar acá.